Perfecto, muy bien. Pueden bajar las manos. Vamos a, hacer, vamos a hacerlo de nuevo con otro, otro gráfico, ahora que ya están entrenados. Vamos a ver en este otro gráfico, misma consigna. Muchos dibujitos. Ustedes levanten la mano cuando encuentran el dibujo que es distinto. Vamos. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ya está. Pueden bajar las manos. No sé si se dieron cuenta. Los dos gráficos eran el mismo gráfico. Lo único que hice fue rotarlo. Vamos, miren el, el anterior.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 ¿Ven que su gráfico que titila? ¿Ven que titila o no? Sí, titila, hágame un gesto, aunque sea para... Sí, titila. Bueno, cuando titila, ¿es la misma foto o es otra foto? Quiero que miren un segundo y vean, piensen si es la misma foto o es otra foto cada vez que titila. Levanten la mano los que ven fotos distintas. Hay muy poquitas manos. Ahí se levantan algunas más. La mayoría ve la misma foto.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 Hay 10 personas. Muy bien, muy bien. ¿Quién se lo dio al de la derecha? Hay tres personas. ¿Quién se lo dio al del medio? Obvio. Al del medio, ¿no? El de la izquierda, el de la izquierda es el ingenuo, ¿no? Eh, tengo plata, me voy con la plata, no vuelvo nunca más. El de la, dere el de la derecha pasa algo, algo interesante. No pasó hoy, hubo dos o tres manos levantadas, pero lo que les voy a decir ahora no pasó hoy, pero pasa siempre. Y es que las dos o tres personas que levantan la mano con el de la derecha, se parecen al de la derecha. El de la derecha es el rufián, el malhechor, es un ladrón, seguro que se va con la plata, y el del medio es el normal. Entonces, miren qué interesante lo que acaba de pasar. Esto ni siquiera son fotos, son dibujos de personas que no existen y las únicas diferencias entre estas caras son el ancho de la nariz, la comisura de los labios, la forma de la pelada, de la pera. Sin embargo, a pesar de que son dibujos de personas que no existen, consistentemente el 90-95% de nosotros, enseguida decide que le damos el crédito al del medio en una décima de segundos decidimos cuál era oportunidad y cuál era amenaza. Y en este mientras que históricamente era cuestión de vida o muerte porque hizo que llegáramos vivos como especie a, al presente, en este caso es prejuicio, ¿no? Porque qué sabemos si estos son buenos o malos tomando crédito.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 ¿Cómo puede ser que hayamos tardado 1.400 años en hacer algo que lo vemos y es obvio? Bueno, hay distintas teorías. Hay gente que dice no había superficies lisas. Es verdad, no había tantas superficies lisas, pero había algunas. Y un par de rueditas hubieran estado bastante buenas. Yo creo que la razón por la cual tardamos en tanto en hacer algo que hoy vemos y decimos es obvio, es distinta, es más sutil y es un poquito más profunda. Yo creo que hasta hace 60 o 70 años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 a la cual le habían puesto uno o dos rueditas muy malas, y una, un hilo que parecía una correa de perro. E iba, ¿Se acuerdan? Íbamos por el aeropuerto con eso y se caía para un lado. Era horrible el diseño. El primer diseño que se parece a lo que usamos hoy, es mucho más reciente todavía, es de 1980, y el dueño de la patente, del de, invento que se parece a lo de hoy, es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. El señor este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 se parece mucho menos a inventar la rueda y mucho más a ponerle ruedas a una valija, a una maleta. Es como que el juego de la innovación consiste en ver qué ya hay y ver cómo podemos combinar las cosas que ya existen para resolver un problema, mejorar nuestro entorno, aunque sea un poquito. Es como el juego, es un juego de legos.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 pero habían pasado 10 años, se dieron cuenta que ya tenían los Legos. Los Legos era el Flash Player, el lenguaje de programación Java, mejor ancho de banda para subir y bajar, y muchos teléfonos empezaban a tener cámaras. Y de repente los Legos estaban, y lo único que tuvieron que hacer los fundadores de YouTube para empezar, fue unir estos, estas piecitas que ya existían. Después tuvieron un montón de desafíos más. Pero el sitio inicial de YouTube fue simplemente unir cosas que ya existían. Entonces, queridos amigos, si están pensando en cómo enfrentar el, el futuro,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 ¿Oyeron hablar del puntillismo? Es una técnica por la cual uno hace dibujos haciendo puntitos. Son dibujos que si uno los mira con una lupa, ve esto, pero si uno toma distancia, ve cosas como estas. Es una técnica que ya usaron los impresionistas hace bastante tiempo, pero Phil la estudió, la desarrolló, la perfeccionó al punto tal de que era considerado el puntillista moderno. Le iba muy bien, publicaba, exponía, vendía sus obras y estaba contento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 y creó un estilo de dibujo que nunca nadie había utilizado antes. Estaba innovando. Estaba innovando en el mundo del arte, en este caso. Eh, él estaba feliz, empezó a ganar dinero, se compraba todos los insumos artísticos que jamás había soñado eh, tener, hasta que pasaron unos meses y estaba por empezar uno de estos dibujos, hoja en blanco. Y no se le ocurrió qué hacer.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 Bueno, con esta restricción presupuestaria Phil se acordó que él vive enfrente de un local de Starbucks. Bajó, cruzó a la calle, fue al local de Starbucks y le preguntó a la chica o el chico que están atendiendo si no le regalaban vasitos de cartón. No sé a ustedes, a mí no me regalan nada en Starbucks, pero Phil logró que le regalaran 50 vasitos de Starbucks de cartón, cruzó a su casa, los apiló de esta manera y en su casa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 Los invito después, cuando termine la CNIC, al fin de la semana, para no distraerlos, que googlen tatú que es tatuaje en inglés, y banana. Y van a ver que ahora en el mundo hay un montón de gente tatuando bananas. Él lo inventó esto. Antes nadie lo hacía. Y de hecho hay gente que lo hace mejor que él. Hay gente que desarrolló yo esta técnica. Les muestro algunos ejemplos de bananas. Miren esto que está Esto no son de él, son de otros artistas. Miren qué espectacular el tipo de cosas que hace. Alguien dijo, ¿qué pasa si pongo dos bananas? E hizo esta preciosura de aquí. ¿Qué pasa si pelo parte de la banana? Como acá o acá. Y tatúo el resto, ¿no? ¿Qué pasa si pongo tres bananas? No tenemos mucho tiempo, si no les mostraría cuatro bananas, cinco bananas, seis bananas. Pero créanme, hay una creatividad enorme. ¿Qué pasa si pongo otros objetos aparte de la banana? Como en este caso, o en este otro.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 se volvió un fanático de este método, del método de inventarse restricciones cuando no las tenemos de verdad, y de las 50 hubo 4 o 5 que generaron cosas interesantes, divertidas, como las que les conté recién. Las otras 45 no sirvieron para nada. Y eso es lo que pasa cuando jugamos, ¿no? cuando jugamos tenemos que saber que muchas veces no va a funcionar, a veces perdemos en el juego, pero si no jugamos nunca ganamos, y cuando ganamos podemos llegar a ponerle ruedas a una valija y cambiarle la vida a un montón de gente.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 Y me contaron que uno de, de los secretos del judo, por ejemplo, es que podemos utilizar nuestro cuerpo y la fuerza de nuestro contraincante para derribarlo. Entonces, de alguna manera, esta idea es como hacerle judo a las restricciones. Es decir, usar la fuerza de las restricciones y nuestra creatividad, nuestra forma de innovar, para aprovecharlas y poder resolver un problema. ¿Vieron que hay mucha gente que dice que los latinoamericanos somos muy creativos? ¿Escucharon eso alguna vez? Los nativos son muy Yo no creo que seamos más creativos que gente en otro lugar del mundo. Lo que sí sé es que tenemos más restricciones. Si en el norte global tienen un problema, siempre se compran un aparato que cuesta un millón de dólares y que tiene un botón rojo en el medio. Lo aprietan y el problema está resuelto. Nosotros no podemos darnos ese lujo y entonces lo que tenemos que hacer es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 a pelearnos con esas restricciones, estamos desaprovechando la gran oportunidad que tenemos para innovar, aunque sea por un ratito, dentro de la caja. Así que si les pasa que sienten que hay muchas restricciones y que no pueden innovar, les sugiero que se pongan esta nueva lente de decir, vamos todavía. Quizás esta sea la oportunidad justamente de innovar dentro de la caja. Vamos con la tercera y última. ¿Siguen conmigo?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 de nuevo vamos a ver si podemos dar vuelta a este argumento. Y para eso quiero contarles otra historia. En este caso no es la historia de un artista, es la historia de un árbol. Les presento a la secuoya. No sé si oyeron hablar de las secuoyas. Las secuoyas son árboles grandes. Son árboles enormes. Una secuoya en su base puede medir de diámetro hasta 8 metros. Eso quiere decir que haría falta más o menos 25 de nosotros...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 Eso quiere decir que un ejemplar, un individuo de secuoya puede vivir muchos años. De hecho hay secuoyas que están vivas hoy, que nacieron hace 3.000 años. Para darles una idea, eso quiere decir que la misma secuoya estaba viva cuando Ramsés II estaba en Egipto. Así de viejas son. Y no solo esto, sino que en algunos muy poquitos lugares del mundo crecen en bosques. Hay bosques de estas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 y eso es porque el fuego no daña tanto a las secoyas, pero mata a la competencia. Todos los demás árboles que son chiquititos, finitos, el fuego los quema. Y entonces por los siguientes años las secoyas tienen todo el sol, todo el agua y todos los nutrientes para ellas, y crecen. ¿Sí? Eh, bueno, como son en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de esto, pasaron dos cosas. Primero, pobres los bomberos, ¿no? Pobre estos tipos que estaban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 eh, al Parque Nacional de las Secuoyas, o a Yosemite, que es otro parque que está por ahí, pueden ver y van por las montañas conduciendo con sus autos, y de repente viene un cartel de lo que sería Vialidad Nacional de Estados Unidos, diciendo en los próximos kilómetros no se alarme, porque va a haber fuego y está todo bajo control. Entonces uno ve escenas como estas, en las cuales si ven abajo a la izquierda hay un casco celeste, que es un bombero, que mientras sus padres y abuelos iban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 En los columpios, él cree que no son para macarse, son para treparse al palo de arriba y hacer equilibrio. Cuatro años tiene Matu. ¿sí? Yo lo miro y le digo a mi amiga, decile a Matu que se baje, se va a matar. Y mi amiga, como si estuviéramos hablando del clima, me dice que se mate. Matu es el cuarto hijo, y son todos varones y todos igual de kamikaze que Matu y en algún lugar la entiendo, no es literal lo que ella dice, pero ya está un poquito harta. Es el caso de Matu. Eh, les quiero contar el caso de Nico. Nico tiene 7 8 años, y es el hijo de un amigo de toda la vida, y la relación de mi amigo con, con Nico, con su hijo, es lo opuesto. Mi hijo no le deja hacer nada. Mi hijo es mi hijo.